Las constantes denuncias de ciudadanos que aseguran han sido asaltados y despocados de sus pertenencias a manos de personas que se hacen pasar por motoconchistas ha generado preocupación. Al cuestionar este lunes a Rafael Mendoza, presidente de la Federación Cibaeña de Motoconchos, Fesimoto, aseguró la ciudadanía debe percatarse de que al abordar motocicletas, estos estén debidamente identificados y agremiados. Eh, donde nosotros queremos, por favor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 y como es tan difícil conseguir un empleo de la noche a la mañana es muy fácil coger un motor y eh, ponerse a conchar creo que también la policía nacional debe acompañarnos en esta tarea son 188 paradas de motoconcho que tenemos acá caminando para los 2000 hombres y es demasiado para una sola institución poder eh, a mano pelada, como decimos, con la voz. Necesitamos por favor la policía, atención general olivense, atención policía nacional y eh, tenemos muchas quejas, muchas, acá con respecto a este tipo de personeros que se hacen pasar por motoconcho. Exhorta a las autoridades colaborar ante la situación para poder ofrecer servicio sin poner en peligro la integridad y bienestar de la ciudadanía. Para NTN.